Chicas, bienvenidos un día más a mi canal Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a fútbol 2023 Aquí estamos con Real Madrid Club de Fútbol Versus Fútbol Club Barcelona Aquí tenemos los titulares de hoy, del de partido Que va a jugar hoy en Marruecos Con el Al Gilal, no lo puedo poner Contra el Al Gilal, así que Esto es lo que hay, vamos a ver Va la cosa ahí Quedan 20 segundos Venga, vamos a ver A ver qué tal se me ha da dado Y los míos me revientan ahora Vamos a ver Que hay que estar muy concentrado Aquí con los partidos online a menos que a mí se me haya ido la cabeza Este es uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico Y parece que los presentes están aliviados De que haya llegado ya este señalado día Muchos equipos, mucha ambición Y solo un puñado conseguirá el objetivo Me temo que en eso consiste el fútbol Este es sin dudas Uno de los estadios más fáciles Uy estamos bien este, no sé si sí que está AFK o okay, qué, pero. La la ocasión Sabía dónde vamos a ver, Benzema, más, venga. Vamos Benzí vamos, vamos. Uy, le da mucho. Ah, me lo ha sacado. Me ah. la quito. De Esto es lo que suele pasar. Me la ha quitado. Sí, ya está. Uy, uy Uy Uy, uy Venga, seguimos a eh. Vamos, vamos Madrid izquierda. Vamos que tú puedes, palito Corre, corre, corre, palito Que se va el Fode en este <ríe> que me la juega el fode. Vara, vará, vará. Pegando con gusto con Ahí no llego Toma esa ¡Vamos, Benzema! ¡Esto puede! Buen robo de balón y ¡Ah! Tirazo de Benzzi! ¡Uf! Tiene ben, ben, si. que tirar ya porque me la iba a quitar <ríe> Pero bueno Ahí vamos su A ver si se lo vuelvo ahora A ah. La pequeña, venga ¡Uy! No ya, ya. Nada bueno. Hombre le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Vamos. Me la hago, me la hago. Me la hago, me la hago. También tengo portero. No, al uning. No tengo el cultura porque lo he cambiado, ¿vale? Tengo el cultura, pero lo he, parado he parado cambiado. Por portero. Ya, tiene final, Mbappé. Mbappé. Bárbara, Bárbara. Ok. Madre mía. Le he dado La más Chile sí, Mbappé, tío Uh, ese sí, es sí, peligroso, eh Cuidado Con el Mbappé Vamos Ah Está jugando, eh Cuidado Cuidado ahí Buena Me la ha jugado, tío Ah El Pedri este de los huevos Venga <ríe> bueno, a ver si puedo remontar Me caché la más, tío He fallado ahí Dos, tres Ya ¡Ay! Da igual que <ríe> ¡Qué coraje! <ríe> Venga, lo bien, eh, sí, ya la hemos visto. Ha tenido que aguantar la presión de la defensa eh. y ha culminado con el remate perfecto. La defensa podía haberlo hecho mejor, pues bueno, puede ser. Otra vez. ¡El No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer Va, va, va, Madrid. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Bueno, bueno, que ha calculado mal y ya está. Hombre, me la quitan, tío, no puedo ni protegerla con el le qué bien la ha peleado. Se ha quedado con la pelota. ¡Ah! Oh, Mbappé, Mbappé, Mbappé, me la vengo, me la vengo, Mbappé. Uy, el Llorique se me salió. Vamos, Estoy seguro. Vamos, vamos, Benzema. Va a hacer méritos. Vamos, Benzema. ¡Vamos! Vaya, eso sí que no se ve todos los días. Ay, ¡Oh, tío, no me dura el balón ¡Sone! ni. <ríe> La controla Benzema. ¡Vamos, Ah, tío, no irme, tío. poder asomarse. Sí, sí. Está jugando, tío, está jugando muy bien al toque. Consigue conectar el pase. abrazo! Ahí lo lleva. <risas> qué buena la dupla de Vinico con Benzema, qué buena, dupli. Es fenomenal esta dupla. Está difícil, está difícil el partido, pero bueno, ahí vamos, hecho, ¿vale? Nadie apuesta, pero. pero no lo han hecho. Eh. Eh. Han dejado que pase esto. Es típico, típico. Si tocas tan mal la, la Ahí final este. se ha dado cuenta de ese mal pase. ha entrado muy bien jugando ahí portería... fecha. Rey de El partido se el mar... ah. y... Venga, presiona, tío. Forma, eh. Tremendo. Aquí tenemos el tópico de que su equipo suele entrelajarse después Está jugando, juega muy sí, bien, eh. Porque hay hay, hay unas pases magistral. ¡Ah! Lastima, tío, el mativo! es que han gozado de muchas ocasiones. ¡Me la juega! ¡Que me la juega! ¡Mucho mejor! ¡Me la juega! Y se ve obligado a retroceder. Y la juega hacia la izquierda. ¡Ah! Me ah. Me ¡Ah! Pase ahí con el triángulo no. A ver, de yo, que se me va, que se me va! ¡Fuera huevo <ríe> ¡Ven, eh, que viene! Tony Cross. <risa> me la quita nuevamente. No ¡Fuera huevo! ¡Fuera huevo! Joder. ¡Joder! ¡Ah! Fuera de, fuera de. Uf, está la cosa complicada, ¿eh, chavales? Joder, con el Foden este, ¿qué nada, tío? El Foden ese. La vi. Venga para arriba, hombre. Leche. ¡Vamos, a la, a la ofensiva ahí, hombre! ¡Oh, para arriba! ¡Venga, sin miedo! ¡Vamos! Oh, ¡Lo despeja esto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Madrid! ¡Qué buen pase, tío! ¡Qué buen pase, qué buen pase! ¡Oh, buena, buena, buena! ¡Rudiga la ha fuera! ¡Tiene a Rudiga! ¡Si es Rudiger del Madrid, hombre! ¿Qué haces tú Rodríguez? Este. ¡Eh! ¡Pero, tío! Ah, encima se la doy yo, tío la madre que mandado se está marcando por la izquierda. Sí, sí, Rudike. ¡Vamos! ¡Rudike! ¡Por tu madre! ¡Cago la madre! ¡Ay, el, el, el Mbappé, tío! ¡Velabao! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. Venga, no, no. Marcó en el minuto 41 Esto es justo lo 9. que estábamos esperando La controla Benzema ¡Qué chico! ¡Dios, tío! Qué suerte he tenido ahí con el rechace! ¡Buah! Me ha fundido, me ha fundido ¡Vamos! ¡A bajar! <risa> Pejando que un gusto No sé cómo me lo podía quitar de Interesante tío ¡Ah! No, si le fuera a llegar sí. Decide Se lo tiene. Jugar por la izquierda. Fue de este lado. Será saque lateral. Mía mía. No. no <risa> pobre, <risa> Qué fallo del. Llegamos al descanso bueno bueno bueno bueno. Buen sabor de boca. Solo un gol se para los dos. Ah, tal vez ¿sí he tirado, tío. He tirado otra vez a la puerta, nada más, tío. Tres coles, el 3 y ha metido los goles. Bueno, esto lo es hemos decidido. Venga, vamos ¿la verdad? Los equipos ver. han demostrado que saben encontrar la portería contraria. Con y el siguiente gol puede llegar, pues, en un lado o en otro. Vamos con el segundo tiempo. Bueno, el entrenador ya ha explicado la estrategia a seguir Y ahora los jugadores tienen que llevarla a cabo Esa es la clave Al fin y al cabo, ellos tienen la última palabra ¡Ah, tío! ¡Pillón! ¡Yo no pillo ni una! No bueno, ves, tío, es que es este muy bueno quitando balones ¡Venga, no! menos! ¡Ah! ¡Pase este tío que es malo! Eso sí, que me está contando y ese. Y ese. Al final. Va a llegar a su destino. <risa> a ah, tío! Date la vuelta bien. Cabin. Benzema Ahí el Benzema ¡Ah, tío! Si sí, no. ¡Ah, tío! Que no me de a irme, me la quita muy rápido, Menuda chaval. allí vámonos vámonos vámonos vámonos de la activa tío de el la activa ahora de estrenarse como goleador en el partido chapenarti hostia venarti tío intenta pasarle por encima y lo consigue y ah, no tiro ah. así tenía que ser gacho Uh pídase la tío Vamos Madrid La asistencia de este partido joder Vamos a Madrid 50 espectadores y consigue ah, que mal control tío el Krajeje este. <ríe> Que me la quita que me la quita que me la da el pase, que me da el pase de la muerte yo, que me da el pase de la muerte tío. <ríe> que me da el pase de la muerte chavales no, no, no, eh, no. El no va a llegar a su destino. No. Uah, respirar, aunque no sé si no. ¡Guau, tío! No mucho, no mucho, la verdad. <ríe> ¡Uy, el Loni. uy el Uní, uy el loony. <ríe> Madre mía, esto lo vamos a perder! No tiene muy buena pinta el partido. Esperemos que no le pase lo mismo al Madrid. Contra el, el ágil y este. Venga. El contraataque. Qué rápido cambian las tornas, eh. Así que fíjate, tío. Está el Benzema y todo solo, tío. Está ahí el Barça todo. Me cago en la más. Uf no me la ha colado de milagro, vamos, el Mbappé. Yo no tengo el Mbappé, tío. Saca el Mbappé. Yo también tengo el Mbappé y Hermes. No, lo saco. No, <risa> que sacar yo a alguno. Ahí, ahí, venga. Cámbiame, cámbiame ahí a alguno, tío. A ver, a ver. Aquí cambia. Si no lo veo. Toma, venga por Mendy. Buah. O vaya tela. O a sea, que tampoco vamos a arreglar mucho. Pero bueno. para arriba. Ofensivo. Y observa antes de mi, tío Fuera de yo, ¿no? La pelota salió y es saque ¿no? Venga, vamos ¡Ah, tío! La mierda de pava la de tío se tío me tío tío quita tío. la pelota, tío No es plan de ponerse a valorar otras opciones Ajú. Como si la cosa no fuera con ellos Te doy toda la razón, Carlos no, tanto no ¡No! La ha sido clara. <ríe> si me la llego a llevar ah. este No es que perdes tiempo Venga ya con el rollo, hombre ¡Vamos, Benzema! Ojo a ese ¡Ush! Llegó eso Llegó eso Ya, ya Se ha quitado. Así se juega. Un buen pase y podría colarse. Que sale de esa. Está solo que lo deseo, solo que lo deseo solo. Uf, no va a colar, de milagro. Bueno, vamos. Tercer saque de esquina. Contrasta con los dos del rival. Ahora hay una cosa clara, ¿eh? la defensa está mucho mejor organizada ya, eh consigue conectar el pase consigue salir tío cheso pero de bueno es que de verdad Despacito qué coraje tío el árbitro y no me pita penalti ni nada lo que he jugado tío me quería que lo colaba ya eh. cachi ya me la va a colar ya me la va a colar Míralo. Míralo. Yeah. Ah. Creo que el Mbappé es que es muy bueno, tío, y no falla. Ay. Bueno, a ver, siempre no se puede ganar, chavales. <ríe> a la suerte. Si comion, 85, habría sido poco menos que un crimen. El Este tipo de gol. Gol. Es el que duele no, no estamos teniendo hoy el partido. Si es el partido. Es el que el el base adelanta nuestra jugada Sin la más, tío. Venga, hombre. Llega antes que yo a todos los... De esto. Prácticamente ah. la victoria. Vamos, vamos, vamos los dos. Vamos, vamos, Uy, ¡Toma, abrazo, de Rodrigo! ¡Donde las andas, toma! <risa> no ganamos, pero bueno, ahí está, chavales Ahí está el velazo ahí, ¿eh? Ter Stegen Y bien estaba ahí A que la daba con la mano y todo, ¿eh? <risa> ¡Qué brazo, chavales! Ahí queda mi sello <risa> Y si me ya se había dado la vuelta y todo. Yo para mí que sí, sido mal, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos Venga, ya si lo he leído. que la también Sí, sí, hasta emocionante, emocionante. Hasta el final. Vamos, vamos, Crow. Que no ha hecho nada en el partido, concluya Cinco minutos más y el empate. Pero no hemos podido ganar, chavales Así, Esperemos que el Madrid triunfe hoy Y se lleve el Mundialito Dámelo en comentarios ahí de si, si queréis que gane el Madrid Antes hoy O queréis que pierda Venga, duda, chavales eh, Cuatro, cuatro, cuatro tirillos Hemos demasiado pegado demasiado, al final a puerta y cinco A ver, se me merecido ganar Si tu último pase ellos, a ver Han jugado muy bien ellos Bueno chavales nos despedimos con Mardini Y el Carlos Martínez Venga, un saludito, Peñita. Nos vemos la próxima. Chao, chao.